Les han pedido que no acudan a procesiones esta Semana Santa. La organización Europa Laica ha solicitado a la Junta Electoral Central que los candidatos a las elecciones no asistan a actos religiosos durante el periodo electoral. Algo que supone no respetar nuestro estado a confesional. Una decisión que a muchos políticos no gustaría en absoluto, a quienes hemos visto en procesiones. Con solemnidad, con devoción. A Cospedal la hemos podido ver participando activamente en Ciudad Real, portando a hombros la imagen de Cristo de la Caridad. Derecha, derecha, derecha. Procesiones como presidenta de Castilla-La Mancha, que después retomaba el socialista Emiliano García Page. Tal es su devoción que hace tan solo un año Cospedal daba la orden al Ministerio de Defensa para que la bandera de España ondeara media hasta por la muerte de Cristo. El defensor del pueblo advertía entonces de que esto cuestionaba la confesionalidad del Estado. Teodoro García Gea acaba de ser nombrado hace unas semanas pregonero de la Semana Santa 2019 en Murcia. Porque ya lo decía Soraya. Sí, la Semana Santa... Es algo muy español. Congregan a más público que los equipos de fútbol. En Madrid hemos podido ver a Ana Botella procesando con su medalla correspondiente y a Esperanza Aguirre. Creo que es importante que participemos con todos los ciudadanos. En el Cristo de la Buena Muerte de Málaga se han llegado a juntar hasta cuatro ministros. Hospital, Rafael Catalá, Doido y Méndez de Vigo. También a de Ascañete y el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno. Procesiones en las que también hemos visto al portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y a la propia Susana Díaz, que presume así de su ...esperanza de Triana. Y es un día bonito, un día grande... ...y en el que quiero que la televisión también la lleve mi niño... ...por eso vengo con él en el día de hoy. En Podemos destaca el alcalde de Cádiz, Kichi... ...de moto de nuestro padre Jesús del Nazareno... ...aunque eso sí, intenta marcar distancia entre su fe y su cargo. El alcalde eh, no va a acompañar al Nazareno en su recorrido por Cádiz... ...lo va a acompañar el gaditano... Lo no va a acompañar el hijo. Imágenes de políticos procesando que este año podrían no producirse a la espera de que se pronuncie la Junta Electoral Central. Bueno, pues vamos a intentar explicarles un poquito más qué hay detrás de esa propuesta que plantea Europa Laica. Y nos atiende su director de comunicación, Juanjo Picó. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ya, buenos días. ¿Dónde veis la incompatibilidad eh, de la presencia de los eh, candidatos o de los políticos, digamos, que ya tenían costumbre de ir...? ¿Cuál es la incompatibilidad de este año? Bueno, yo creo que la consulta que Europa Laica ha planteado ante la Junta Electoral Central no hace más sino poner sobre el tapete pues, una situación que es un déficit democrático que hay en este país, que es hacer valer eh, en todos sus estamentos y los comportamientos la confesionalidad del Estado. Y si bien desde Europa Laica pensamos que los cargos públicos en condición de tales no deben participar en estos actos religiosos, la cosa mmm, se lleva más a mayores cuando eso se celebra en pequeña campaña electoral, en el cual la unión, la simbiosis, la visualización, la confusión que puede ocurrir entre lo que es el Estado representado por esas personas, esos cargos, y lo que son eh, las creencias particulares, pues realmente eh, choca bastante, ¿no? Nosotros a la consulta es una consulta abierta, partiendo de nuestra creencia de que tiene que haber esa simbiosis, pero también un poco por buscar la coherencia de la Junta Electoral Central en el cual y como se ha comentado en el reportaje, pues asisto muchos casos de simbolismos que la propia Junta Electoral Central eh, rechaza en periodo electoral concretamente, desde prohibir eh, inauguraciones a prohibir actos públicos, determinados actos públicos que pueden suponer esa plus a los candidatos, como puede ser, y esa es la consulta, la procesionado de los cargos públicos en condición de tales... ...en las procesiones de Semana Santa que en este año coinciden con el periodo electoral. Entiendo, Juanjo, que si eh, alguno de las personas que tiene ahora la categoría de candidato... ...pero que tenía la tradición de asistir a una de esas, a una de esas procesiones lo hiciera a título personal... ...es decir, en un lugar discreto y no eh, hiciese declaraciones públicas o algo así... ¿No le veríais tal incompatibilidad o también, ¿no preferís que fuera, digamos, al margen que en las procesiones no estuviese presente ningún cargo público? No, no, no, en absoluto. La libertad de conciencia, la libertad religiosa es un derecho constitucional, un derecho que está en los derechos humanos y eso hay que respetarlo. Y Europa Laica lo respeta como debe ser. Nosotros lo que estamos proponiendo es la separación entre Iglesia y Estado y que en este caso concreto toma la forma de la consulta que hemos presentado ante la Junta Electoral Central. Por lo tanto, si una persona sea cargo público o no cargo público, a nivel particular y sin una actitud preponderante en ese procesionado, sino como siempre espectador, con toda su creencia, quiere estar, tiene su perfecto derecho y el Estado debe garantizar, evidentemente, eh, repito, ese derecho. Aquí lo que se está haciendo es evitar la confusión en un procesionado con una presencia preponderante de cargos públicos. En general, y mucho peor en este caso, que puedan ser candidatos por esa unión que se pueda visualizar y que en un Estado confesional como el Estado español, esa separación se puede ver vulnerada. En todo caso, será la Junta Electoral Central que determine, por más de que nuestra opinión, es que los cargos públicos en condiciones de tales no deben actuar procesionado, ni en otros casos, en... ...actos religiosos. Entonces estamos, que queda claro que la, no tenéis nada en contra... ...de que alguien no se... ...o sea, si alguien que no se sitúe en primera fila... ...que no haga declaraciones, ¿no? ...porque se supone que se hace declaraciones en ese contexto... ...como hemos visto que ha pasado muchas ocasiones... ...que los periodistas se acercan y comentan... ...porque están allí... ...digamos que ahí ya podríamos tener un, un, un, un conflicto, ¿no? ...un conflicto de intereses... ...entre los intereses privados y los intereses electorales, ¿no? No, las libertades personales... ...eso es un derecho fundamental... Aquí lo que pasa es que se está vulnerando un derecho colectivo, un derecho de modelo de Estado, que es el Estado confesional que tenemos. Ninguna religión tendrá carácter estatal, reza el artículo 16.3 de la Constitución. Y eso, en este país, todavía ninguna fuerza política, ningún gobierno ha tenido la valentía de hacerlo valer en toda su amplitud, con todos los respetos a todos los derechos y las creencias particulares por ejemplo, los acuerdos con la Santa Sede del año 1979 y los hay con otras confesiones religiosas, pues es una vulneración claramente en muchos de sus aspectos de este principio fundamental de convivencia democrática. Y que en este caso concreto pues nos ha parecido oportuno someter a consulta y resolución de la Junta Electoral Central este hecho que, repito, en otros momentos la propia Junta Electoral Central, anterior resoluciones de ella misma, y recientemente, en cuanto a simbología política en las instituciones, se ha manifestado muy claramente. Nosotros creemos que es un caso similar, claramente eh, eh, relacionado con la separación de iglesia y de Estado, y por lo tanto, con toda naturalidad, lo hemos puesto. Y de hecho, por supuesto, lo que me planteas, de que si un cargo público, una persona particular, con sus creencias, puede asistir a una procesión, faltaría menos, por supuesto.